les pasó una hojita del bingo, si nosotros bien podemos observar aquí al frente, tenemos unas palabras antónimas, eh, ustedes van a escribir con lápiz, ahí esas palabras que aparecen en el papelógrafo, las van a escribir en su hojita, tratando de que les quede una casilla en el centro vacío o en cualquier otro lado. Porque eso les va a indicar que ese cuadro vacío puede ganar. Porque para jugar el bingo hay tres formas de jugarlo, según, ¿verdad?, nuestras reglas. Pero lo vamos a practicar eh, en estos momentos, ¿cómo hacerlo? Para eso, ¿verdad?, les vamos a dar uh, dos minutos para que escriban esas palabras ahí en su hoja. tres los niños, niñas, escriben cada palabra antónima en una casilla del cuadro del bingo, una casilla queda en blanco. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí yo tengo las palabras que significan lo contrario. Yo voy a pedir a la profesora Mileda que venga a cantarles estas palabras y ustedes van ubicando el grano de maíz, la palabra que ustedes tengan ahí. Hay tres formas de jugarlo, lo jugamos de manera vertical, vertical de arriba hacia abajo, horizontal, de este a oeste, sí, y inclinado. La, el, profe, dice una palabra, los, las, niñas, niños, cantan en voz alta el antónimo y ponen un grano de maíz en la palabra antónima. Ahora lo vamos a jugar de manera inclinado o diagonal. Flaco. Intranquilo. Malo. Mentira. Bajar. Alegre. ¡Sano! ¡Blanco! ¡Entrar! ¡Feo! ¡Sucio! ¡Bajo! ¡Tarde! ¡Llorar! Cuando hay un empate entonces se les da a los tres que al mismo tiempo ellos dicen bingo. Y cuando no hay que regalar, se les regala un aplauso. Siempre al niño se mantiene, ¿verdad? Hay que estimularlo con palabras bonitas que siga adelante. Se puede gustar esta actividad en matemática, lengua y literatura, ciencias naturales ciencias sociales y convivencia y civismo, con diferentes contenidos. Por ejemplo, tabla de multiplicación y división, sinónimos, verbos, departamentos, parte del cuerpo, parte de la planta. Las, los, niñas y niños aprenden jugando, la actividad es divertida y estimula la concentración y la velocidad de cada niño, niña.